Dímelo, dímelo, ¿qué hace falta pa' moverlo? Dímelo, dímelo, ¿qué hace falta pa' entenderlo? Nosotros somos los que van a aprenderlo Y son los que van a joderlo los giles, para mí es sencillo Pico blue blueberry la suelto en el yo. Fócale, estoy tranquilo Sin tita roja, le resalta resaltado, chito. ¿Qué le pasa a ese popo que tiene miedo a la popo Y a los pibes que están parando en el barrio? Nosotros siempre estamos muy caros No pongas la cara que te dese más caro Loco, la nota que tengo, estoy en Siento que estoy volando parado, que mm. lo estoy esperando, ¿qué? Mm. Y que no te los servicios especiales, porque los míos cargan con mentales. la liga de la injusticia, los de las notas parciales. Ellos tiran pero no les sale la Son todas distintas, ninguna son iguales. Mejor sácate la tuya y ponte a correr. Que los míos no tienen tiempo para perder. Que lo que me le ve con un pase de Llamaron a la bestia y yo fui el que contesté